Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. ¿Cómo te va, Ingrid? Bien, muy ¿Bien? bien. ¿Por qué te va muy bien? Estamos en el taller todos juntos, corrigiendo un cuento. Todos juntos, ¿eh? es un trabajo maravilloso el que estamos haciendo todos juntos. Y todos juntos vimos una cosa realmente muy interesante que tenemos acá. Eh, ustedes recordarán que nosotros siempre hacemos referencia a aquello de lo cósico. Es decir, no digas, por ejemplo los hombres lo reprimieron brutalmente. Es ¿Eh? decir, mejor, los bolcheviques a patadas y culatazos lo arrastraron por el barro. ¿Qué te parece? Bueno, eso es bien cósico, tenés todos los elementos necesarios como para poder tocar los sentidos del lector. Imbuida en ese estilo, Ingrid se mandó esta que tenemos acá. Y dice, esto es lo mejor que existe soltanto per me, me dijo con un acento dudoso. Es un tipo, que el contexto es muy fácil, un tipo quiere hacerse pasar por italiano. ¿no? La chica dice, mientras juntaba el dedo índice con el pulgar y enérgicamente movía la mano de arriba para abajo. Yo traté de imaginarme esto y le preguntaba, ¿cuál es el gesto? Me costaba dramatizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta de lo que quería hacer Ingrid era justamente poner un gesto exacto y muchas veces... La exactitud no conviene a literatura. Vamos a demostrarlo mostrándole a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, qué hicimos. Esto hicimos. Tachamos lo cósico, lo escénico. ¡Ay, Marce, pero lo cósico! A... Claro que sí, ¿por qué? Porque realmente es mucho más... La vía indirecta es mucho más eficaz la vía indirecta que la directa. Es más directa la indirecta. Acá le ponemos haciendo el típico gesto del tano satisfecho. ¿eh? Dice, me dijo con un acento dudoso, haciendo el típico gesto del tano satisfecho. Ah, vos, Javier, haces el típico gesto del tano satisfecho. Así puede hacer los tanos. Somos muy expresivos los tanos, no, así, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá algo muy parecido, Ingrid, a lo que me decía a mí a Velero Castillo en el reportaje que aparece en Taller de corte y corrupción. Hemingway en un momento dice que a un hombre le pegan una piña ¿no? Y dice, cayó como cae un borracho ¿Cómo cae un borracho? Y Bueno, puede caer para adelante, para el costado, haciendo así Pero si uno empieza a describir todos los ángulos de los brazos y todo eso Puede llegar el lector a perderse Así que la molareja es esta, muchachos Tomen los atajos necesarios para llegar antes a la cabeza del lector Como hicimos acá con Ingrid ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Genial. ¿Me encajás un pulgar arriba? No acá, por favor, ¿eh? Ahí está el Pulgar arriba para... Ay, se te va bien! Ay. Ahí, pum, pum, pum, Ay. pum, pum, pum listo el pollo. Hasta pronto, amigos. Pulgar arriba con Tuti, ¿eh? y seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. ¡Chao! Bueno, qué lindo salió. Bueno.